Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy lo que vamos a hacer va a ser molestar a la gente de la Royal House Durante 24 horas Pero antes de nada chicos, quería deciros que más del 80% de la gente que ve los vídeos No está suscrita Así que si eres uno de ellos, por favor, suscríbete al canal Para no perderte este contenido tan bomba Si esta pelota consigo meterla ahí, de un chute De ahí, quiero en este vídeo 5.000 likes 24 horas? En 24 horas 3, 2, 1. Pues, chicos, dejarse en mil ¡Ah!

En esta ocasión voy a hacer una broma a Plex En la cual he cogido un paquete que ha llegado a la casa Y era suyo, así que voy a intentar dárselo Y que no se dé cuenta de que se lo he cogido Me estaban llamando, bro He pasado de

tenemos por aquí el paquete de Plex y hemos conseguido llegar donde quería llegar Básicamente lo que voy a hacer va a ser Si él viene por ahí, yo voy por aquí Si él viene por ahí, yo voy por aquí Así que no me va a pillar nunca ¡Por Jaime! ¡El paquete! ¡Cero a él! ha caído, Jaime! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Está enterrado ¡Está enterrado ¡Está en la chiquipiscini! Chavales, lo que tengo que hacer va a ser chutar el paquete ¡No, no, no, no!

No, bro, tampoco te voy de tener el ¡Ah! ¡Ay, Jaca! ¡Tómalo! ¡Es que me cae, <risa> se le ve el elefante, bro! Pero yo buscando el paquete Me he reventado el dedo, mira, buscándolo. Lo. No. ¡Te odio, hermano! Bueno, chavales, lo realmente importante, comprad mi libro Y chicos, en la siguiente broma, vamos a ir a por Hopalux Vamos a llevar con nosotros una sartén y una cuchara y vamos a golpearlo en su tímpano Hasta que explote de rabia Voy a ir a por Hopalux y le voy a hacer Chicos, está por ahí la, la habitación de Hopalux Y tengo por aquí

y vamos para allá un poquito de.. estaba la orquesta de Beethoven Beethoven Jaime <risa> Vale <risa> <risa> <¿Hijo pabro? risa> ¡Hola niños! ¿Qué te asusta, bro? Si soy yo, si estaba en la tuya, joder, <risa> que te asusta, pero <risa> Me he cagado hasta allá Jaime, Jaime, Jaime, Jopa. La <risa> jopa. ¿Lo muestra? ¿Qué pasa? <risa>

<risa> es un chaval súper raro. Le tengo unas instrucciones en la cabeza y no hace nada. Hoy hemos explotado la bomba nuclear en la habitación y el chaval. Bueno, está bien. como chill, chill, chill. La chico. masa de portátil y no hace nada. Viví en, en la época de Chernobyl y todo el camarada. ¡Oh, cabrón! <risa> el camarada no oh, Cabrón, me ha dolido mucho. Bro. Y chicos, vamos con la siguiente bomba.

Bueno chicos para la siguiente broma voy a necesitar un poquito de agua y como el agua está cortada de la casa tengo que cogerla así de esta manera es un poco raro pero vamos a intentar tirarle un poco de agua a Doris en la cabeza a ver cómo reacciona. <risa> está malo vamos. Vale, siguiente broma. En esta broma lo que vamos a hacer va a ser coger una Coca Cola que nos pida Hopalú y echarle un montón de sal para que literalmente le sepa fatal. ¡Aime!

¡Jaime! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? pasa? Pero una Coca-Cola la ¿No? ¿No? ¿Te estoy editando? que ir a Coca-Cola? ¿Eh? ¿Tiene que ir a Coca-Cola? Voy a la... la... la... ¿eh? la que...? Cogemos por aquí la sal, chicos. Vamos a abrirla y vamos a coger un poquito. Y vamos a por la Coca-Cola.

Bro, opaque mierda ese Bro, vainilla ¿Cómo va a vainilla, Ahora Te lo juro que está malísimo, bro Has tirado toda la Coca-Cola, bro

Inspirador. No mira el ¿sí? ¿Qué es? Malísimo, ¿sí? Es sal bro Se ha caído broma. En esta broma lo que vamos a hacer va a ser coger un poquito de zumo que quiere Loris Le vamos a echar muchísima sal A ver cómo reacciona Vale chavales, Loris me acaba de pedir que le ponga un poquito de zumo Mirad qué color tiene Le voy a echar un poquitín De sal Un poquito de sal al zumo Y ya estaría

Me llevan de las gordas, ¿eh? de las gorditas. De las gordas. Era una. Era el truco que iba a empezar así, bro. Está ah, bueno. Es ahora que lo veo, bro. Qué asco, bro. Ha no, sentido que lo veo tú, bro. Sí, mi pobrecito, pero voy

en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser darle un susto de muerte a Ruby mientras duerme con una máscara la cual le voy a robar a Plex. Entonces se viene un 2 por 1 chicos. Vale chicos, en esta ocasión estamos en la habitación de Plex como podéis ver. necesito quitarle una máscara de payaso. Esta broma también es para Plex porque como tal también estoy molestando quitándole sus cosas. ¡Rómame la máscara, bro! ¿no? ¡Eh, no es tu máscara! ¿Cómo que no?

Literalmente, asusta no se mueve, o sea, lleva aquí 10 minutos ¿Qué, coño? ¿Qué, coño? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué, hace? ¿Qué ha pasado? ¡Asusta! En esta broma lo que vamos a hacer va a ser trolear a Jopa porque se metió en el baño de Ruby Y Ruby ya aprovechamos para hacerlo Lo que hicimos fue esperar a que se metiera en la ducha y quitarle toda la ropa y la toalla Para que no tuviera cómo salir fuera

Chicos, Jopa acaba de irse al baño. Estamos aquí, Rubi y yo, para quitarle toda su ropa. Literalmente, la entra la ducha y no vamos a llevar. su ropa y todo. Arriba. Y vale. sinceramente, voy a hacerle esto porque ha cogido mi ducha sin mi permiso. Sí, sí, se ha cogido y se ha metido a la ducha sin mi permiso. Así que, modo broma, tío.

¿Sabes que está poniendo jabón? ¿Has visto que el grifo no esta Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? ¡Hola! ¡Toya! ¡Ey! ¡Eh! ¡Mi toalla! ¿Quién, quién ha sido que me ha Te lo juro que mata a alguien. ¿Quién me ha quitado la toalla? ¡Ey! ¡Eh, oh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Mi toalla!

¿Qué quieres? ¿Te pone un tortazo? <risa> ¡La toalla! ¡Dale <risa> ¿Qué ¿Qué ya. Eh? <risa> ¿Pero qué le pasa a este? Le hemos quitado la toallita de la ropa <risa>

Sada en el ojo, sada en el ojo Chavales, siguiente broma En esta broma lo que vamos a hacer va a ser ignorar por completo a Ruby todo el rato Entraremos en su habitación y ignoraremos todo el rato Sada en el nulo No, porque de me hace un cimpear eso por correo y todo y yo se ha movido ¿Para Espera un segundo espera un está, por favor

no, si eso es la semana que viene. Vale. Sí. no, Venga. Chao. ¿Lo es gilipollas, bro? ¿Están andando con mis padres? ¡Pesado! ¿Qué tanto eres, eh? ¡Tengaos! Ah, qué gilipollas. Es como.

Camarita oculta. Cobaya. <risas> Con esta broma terminamos el channel. Realmente hemos estado 24 horas molestando a la gente de la Royal House. Pero nada, te vi sinceramente, me ha costado bastante pensar las bromas, ejecutarlas a la perfección. Y yo creo que ha sido bastante bomba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.